Vale, iniciar emisión. Eh, ¿Deseo que quería emisión en directo? Sí, coño, pesado. Sí. Vale. Ahora vamos a añadir el primer medidor. De CPU, que por ejemplo podría ser el CPU total de lo que está trabajando nuestro chip. Para ello, vamos a necesitar volver aquí arriba y crear una sección llamada. ¿Sí? En claro, subres Y en esta sección vamos a necesitar el programa HVinfo, el Shared Memory Viewer, así que vamos a abrirlo lo vamos a dejar aquí, de acuerdo. Bien, ahora vamos a necesitar crear aquí otra sección antes de la sección de, de los medidores. Vamos a necesitar crear la sección de los mesures. ¿De acuerdo? En esta sección vamos a añadir el mesure de la CPU total. Así que vamos a llamarlo tal cual. Mesure CPU total. Cerramos. Vale, como es un measure, pues le metemos ahí un measure. En este caso es de plugin. Vamos a declarar de qué plugin es. En este caso es el hv info. De la librería que antes hemos movido. El grupo, vamos a declarar el grupo que es tensor. Y ahora vamos a necesitar llamarle. Yo siempre empiezo con el HV Info. Y luego, por ejemplo, pues... Censo. Vale, aquí es donde... Yo empiezo siempre con el HV Info para saber que es del HV Info. Y luego le pongo, pues por ejemplo, que es el ID del CPU total. Y cierro las almohadillas. Entonces, como os he dicho, estos son tres líneas muy parecidas. Simplemente añadimos el HV-INFO-SENSOR-INSTANCE. Y aquí hacemos lo mismo. HV-INSTANCE. El CPU total, y por último el HV Info, sensor, no, entry ID, perdón, sí. y aquí lo mismo, HV con la, con la V, que sí, V Info. Entry PPU total, ahora vamos a declarar el tipo Ahí. el tipo casi siempre será el current valve, a no ser que quieras mm, declarar el Minimum Value o el Maximum Value o el Average. Tienes esos cuatro valores. Ahora más adelante lo vamos a ver. En este caso vamos a añadir el Hick Bone en 100. El Low Bone en 0. El Min Value en cero y el max value bien y ya tenemos el primer mesure del CPU total y vamos a declarar otro comentario viendo vale medidores pero este este es el medidor del skin que Medidor script. Y ahora. Medidor. CPU. Y ahora aquí ya podemos declarar. Todos los medidores de la CPU. Para hacerlo vamos a necesitar. Abrir el archivo. De las variables. Si abrimos el archivo. Me abre ahí. Lo de acuerdo. El archivo tiene que empezar igual que las vari el, la declaración de variables. Así que empezamos con variables. Y a partir de aquí volvemos a comentar. Aquí ponemos CPU. CPU. De acuerdo, para no volver a escribir todo, vamos a coger esto que tenemos aquí, que es lo que tenemos que declarar, es la variable que tenemos que declarar, esta de aquí, y esta de aquí. Ya tenemos las tres variables del CPU total. Entonces, ahora simplemente tenemos que averiguar la ID, la instancia y el Entry ID del CPU total para eso vamos a echar mano del HV Info share Memory Viewer como verás aparece en bastantes sitios de la CPU normalmente suele ser el primero y aquí Total CPU Usage, lo ves? Algo parecido debería aparecerte a ti también. Y como ves, aquí tenemos la ID, aquí tenemos la Instance y aquí tenemos la Entry ID. ¿De acuerdo? O que esto sería así, en el, el ID aquí, la Instancia aquí y el Entry ID aquí. Y esto ya lo podríamos guardar. Ahora volvemos a este medidor de aquí al sistema.ini, perdón, y ya podemos empezar a crear lo que sería el el, el medidor de la CPU. Así que, por ejemplo, vamos a crear un histograma. Así que cogemos y hacemos... Medidor... CPU Total... Histograma. Para no hacerlo muy largo. Ahora declaramos que es un meter y que es un histograma. le decimos que el measure name es en este caso el measure cpu total así que measure name measure cpu total vamos a ponerlo a una altura de a un a la distancia de 50 x por ejemplo x igual a 50 y la altura también y igual a 50 o sea que debería de aparecer a 50 de aquí y a 50 de aquí, más o menos sería por aquí, supongo, aquí para arriba y para allá. De acuerdo, vamos a decirle también cuál es su tamaño: el ancho, vamos a ponerlo de 200. Como tenemos 486 píxeles para jugar, con 200 sería la mitad, más o menos. Ahora añadimos el alto, que le podemos poner 45, por ejemplo. Y añadimos la variable de line con 1. Y ahora aquí puede, es donde puedes elegir. color de la línea por ejemplo que vamos a añadir como de la siguiente forma primary color bueno como en este caso tenemos un fondo gris vamos a ponerlo negro así que añadimos el color web la modilla, 00 00 tenemos el antialia. El auto-scale también. Y bien, voy a dejarte marcado aquí un comentario. Para que veas que también se puede poner una imagen en vez de un color. Prima y... Igual a la carpeta resources... Imagen y donde estuviera la imagen en este caso no tenemos ninguna imagen pero luego vamos a hacer un ejemplo de momento pues, eh, con esto ya hemos terminado y vamos a guardar y vamos a actualizar el skin y ahí tenemos el histograma en color negro y así rápidamente Podemos coger digamos, un nuevo archivo, esto es así pequeñito, un poquito, creo que era de 45, hemos dicho. ¿De cuánto es? 200 por 45, correcto. Entonces, esto es 200. 3.45 Aquí teníamos la imagen Entonces simplemente Pues vamos a Pintarlo de cualquier color Y Hacemos un pequeño degradado De cualquier color Lo suyo sería Hacer un degradado mismo Empezar con Color cálido así, verde. Más o menos a esta altura le podríamos poner, Ahora, ya nos pasamos a la marí, pura pasarí. El último. Y el rojo. Y así de fácil. Ya tenemos una barra. Ahora cogemos. La exportamos. Le llamamos. Histograma. Por ejemplo. Porque como es la barra del histograma. Vale, ahora deberíamos ir a la carpeta de imagen y como esto es pertenece al CPU, creamos una carpeta nueva llamada CPU y movemos dentro el histograma. Bien, ahora en el archivo de sistema, del sistema.ini lo que tendremos que hacer es quitarle el punto y coma para descomentar el comentario y aquí seguir con el CPU y luego histogram PNG vamos a averiguar vamos a ver qué es color correcto PNG correcto CPU con la muy bien guardamos y actualizamos y como veis ya sale la imagen, sale el histograma con la imagen en vez de el color. Así que el color podríamos comentarlo tranquilamente. Porque va a salir, siempre va a salir la imagen. Bien. Como tenemos también aquí, porque aquí falta algo, aquí faltaría un número para saber en qué porcentaje estamos. Entonces simplemente con añadir un... Vamos a añadir otro medidor. Como sigue siendo de la CPU, no comentamos nada. Simplemente creamos la siguiente etiqueta. Medidor. CPU. Total. Ponemos texto. De acuerdo. Entonces aquí metemos que es un meter, que es un string, el measure name es este de aquí, el measure CPU total. La posición, hemos dicho esto estaba a 50 y 50 así que el x debería de ser más de 250 vamos a ponerlo a unos 270 y el y lo vamos a seguir dejando en 50 bien vamos a darle un poco de toque a este texto vamos a meterle style inline 30. bien, ahora para recordar cuáles eran las fuentes vamos a la carpeta de fuentes y le vamos a colocar por ejemplo bebas para saber cómo se llama hacemos una vista previa y el nombre de la fuente es bebas tal cual así que aquí ponemos bebas añadimos un inline setting 2 que va a ser el wave por ejemplo de 400 un inline setting 3 que será el tamaño size en este caso por ejemplo 16 el color de la fuente vamos a hacerlo Negro. vamos a aniliarlo a la izquierda y ahora aquí ya añadimos el texto texto va a ser pues va a ser CPU dos puntos porcentaje uno para que nos dé el resultado que le está dando al histograma en texto. Y le añadimos un porcentaje luego porque será el porcentaje del número. De acuerdo. Guardamos el archivo y actualizamos. Uy, tiene que ser más bajo. Es... Vamos a ver con un 75. De altura. Oh, me ha pasado con 70. Bueno, está más centrado. Bueno, como puedes ver, lo que importa ahora de nuestro skin es cómo va a ser esto. Así que en la tercera parte, lo que vamos a editar nuevamente es el programa de edición de imágenes y más tarde el programa de editor de texto. Y mucha imaginación, porque lo que vamos a necesitar es volver a este archivo y crear el skin aquí, como sería el skin en funcionamiento. Para luego partirlo las imágenes que necesitemos, las barras o lo que vayas a poner y moverlo a la correspondiente carpeta de imagen y así ir llamándolo poco a poco en el, en nuestro skin. Así que nos vemos en la tercera parte.